¿Cómo obtener la constancia de situación fiscal desde el portal del SAT en menos de 5 minutos? Una constancia de situación fiscal es un documento que sirve como una identificación fiscal de una persona física o moral. Sirve para verificar tu identidad y corroborar que cuentes con RFC, o bien, para conocer el régimen fiscal al que estás inscrito. Para obtenerlo, ingresa al portal del SAT con tus credenciales correspondientes. En la barra de menú, busca la opción Actualización al RFC y otros padrones. En el menú desplegable, selecciona la opción Reimprime tus acuses del RFC y genera tu constancia. Verás una nueva pantalla de reimpresión de acuses. Para obtener tu constancia, simplemente da clic en el botón Generar constancia. Esto te abrirá una nueva ventana donde podrás visualizar en formato PDF y descargar tu constancia. Si el navegador no muestra esta ventana, en la barra de direcciones busca el candado pequeño en la parte izquierda y da clic en este. Luego, da clic en Configuración del sitio y busca la opción Ventanas emergentes y Redirecciones. En el menú desplegable, da clic en Permitir. Realiza nuevamente el procedimiento y de esta manera tendrás su constancia de situación fiscal de una manera rápida y eficaz. Gracias por formar parte de Familia Censos.